presentamos el editorial hoy titulado Muro de los Lamentos El gobierno de Luis Abinader supera los 5 mil millones de dólares en préstamos en los primeros 100 días de gobierno Ya la deuda de la República Dominicana supera el 70% según la Cepal colocándonos dentro de los cuatro países más endeudados de la región Alcanzando incluso a Brasil Y aunque uno sea analfabeto económico Hay cosas como que no cuadran Un país que el propio presidente ha dicho Que no encontró fondos ni siquiera para el pago de nómina Y de la noche a la mañana Sale despilfarrando 100 millones de pesos Entre un sector de la población Que en muchos casos alardea de su bonanza económica A la velocidad que vamos El futuro económico de cada dominicano es incierto y los precios de los artículos viajando a la velocidad de la luz hacia el fatídico muro de los lamentos como se conoció no hace mucho tiempo a los supermercados. Que Dios nos agarre confesados. Hasta el próximo comentario.